Hola, soy Diana del Real, vengo de la Universidad de Guadalajara, estudio negocios internacionales y aquí en Argentina estudio contador público. Bueno, yo siempre tuve la idea desde que iba en la secundaria, de que quería hacer un intercambio, pero pues de una cosa y otra no había podido y desde que entré a la universidad me dijeron que había muchas oportunidades, que siempre dan oportunidades para que los estudiantes vayan a cualquier parte del mundo, hay muchas opciones, entonces este, a inicios de año inicié a hacer mis trámites para ver si podía, y empecé a hacer todos los trámites y cuando menos lo esperé, pues me dijeron que estaba aceptada. Pues venía como que me sorprendiera, la verdad. Al inicio fue como un poco difícil para mí, como que en México tantas comodidades y llegar tú sola a una ciudad nueva, donde no conoces nada. Pues la cultura más o menos es igual a México, al ser de Latinoamérica, pero fue como qué está pasando y ahorita pues soy muy feliz, muy feliz aquí. En cuanto a lo académico, eh, las tres materias que elegí son igual en México, lo único que ha sido un poco medio extraño es que aquí se basan mucho en la teoría y en México mucho en la práctica, entonces ahí personalmente ha sido un poco una lucha interna de tener que estudiar un poco más que en relación a méxico una tradición de aquí lo del mate eso fue impresionante para mí porque yo sabía que era muy común que todo el, o sea que la gente tomara mate y todo pero no esperaba que fuera tanto al inicio en mis clases cuando yo veía que los maestros y los alumnos compartían mate eso me sorprendió muchísimo este y algo que extraño en méxico pues sin dudar la comida porque pues aquí tienen comida muy rica pero como que para nosotros es muy ligera ¿no? como que no tiene mucho sabor y una cosa que creo que voy a extrañar de aquí es como la tranquilidad que me da para nada de poder estar caminando sola de poder salir en la noche y sin ningún problema eso lo voy a extrañar bastante el día de hoy es una fecha muy importante en México hoy y mañana porque es el Día de Muertos. Estoy intentando hacer una Catrina. De hacer maquillaje. Sí, sí les recomendaría que vinieran porque creo que es una experiencia increíble. Aprendes muchas cosas, aprendes muchas cosas de ti y te pone a prueba en muchas cosas. Y aparte, pues viajar, ¿no? Conocer a Argentina ha sido un placer enorme porque me ha sorprendido mucho. Tiene, creo que de todos los climas. Desde lo muy caliente, la nieve, entonces sí lo recomiendo a un plan. Bueno, al inicio del, del cuatrimestre fuimos a Jujuy, eh, hace como un mes fuimos a Iguazú, y la semana pasada estábamos en Bariloche. Entonces, hay un poquito de todo.